En la antigüedad se adornaban los árboles de navidad con manzanas y nueces. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer adornos navideños que son muy fáciles de hacer y que están muy bonitos para ahorrarnos dinero en esta navidad. Les voy a dar 5 ideas super padres, así que espero y las hagan y comenten abajo cuál de estas les gustó más. Y bueno chicos, si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera idea. Les voy a enseñar cómo hacer este saquito eh, que va abajo del árbol, porque yo no tenía. Lo que vas a hacer es medir en medio del de arbolito hacia la puntita de este palo, como se llame, y lo vas a trazar en círculo en un pedazo de cartón. Asegúrate que esa medida esté en el centro del cartón y después lo que vas a hacer es cortar. Ahora voy a agarrar mi tela, chicos. Esta mide como un metro y medio por un metro y medio, algo así. No necesitas tanta tela. Yo creo que con un metro, depende de qué tan grande esté la base de tu árbol, este, vayas a necesitar. Después lo que hice fue poner la tela al revés y luego el pedazo de cartón y ahora voy a poner el árbol arriba. Después puse adentro una cobija que no estaba usando en el momento. Puedes poner aquí algodón o lo que tú gustes. Después vas a agarrar un listón que más te llame la atención. Yo solamente tenía este, pero te recomiendo uno rojo. Algo que combine con, tu con tus esferitas de tu árbol. Y después lo vas a enrollar por la tela y después le vas a hacer un moñito. Este DIY es súper fácil, muy rápido y vean lo divino que se ve. Ah, y por último lo que voy a hacer es cortar en piquito. Mis tijeras no funcionan, disculpen. Pero voy a cortar hacia la mitad para formar un piquito así bonito. Y así nos queda nuestro primer diseño. Mi árbol ya no se ve pelón, parece que está saliendo del saco de Santa Claus. Para nuestro siguiente diseño vamos a hacer estas casitas de cartón, que son como casitas de galleta de jengibre, pero pues son de cartón. No se las vayan a comer. Vas a necesitar pedazos de cartón. Trata de encontrar los más parejitos que puedas. Las puedes hacer chiquitas o grandes. Y bueno, aquí tengo unos rectangulitos. Y lo único que hice es formar un triángulo porque esto va a ser mi azotea. Y después aquí voy a agarrar un marcador. Este este es de la marca de Sharpie, pero pueden usar un gis o pintura blanca acrílica. Y ahora voy a empezar a decorar mi casita. Es... Aquí te tienes que poner un poquito creativo. Les sugiero que tracen primero con lápiz así puedan hacer un poquito más parejito. Que ya después les muestro a continuación cómo lo hice. Pero aquí nomás lo hice así libre. Y se pueden guiar con fotos del internet o algo. Si están inspiradas y si son buenas para esto. Pues ahí pónganle ventanitas y puertas a sus casitas. Asegurándonos de que parezcan casitas. Esta es mi siguiente casita, aquí le hice un techo más interesante y le puse una chimenea en la parte de arriba y después lo recorté, puedes hacer este paso al final si gustas, pero yo lo quise cortar de una vez y como pueden ver ya lo tracé con lápiz y creo que así es un poquito más rápido y no te vas a equivocar. Y bueno, continúas con tu diseño, ahí tú puedes poner la casita de dos, tres o mil pisos, los que tú quieras. Y esta otra casita que les voy a enseñar con un techito que parece un cono de nieve o no sé, se me afiguró como una nieve, pero se me hizo súper bonito. Esta la encontré en Pinterest y me gustó muchísimo. Y bueno, estas son las seis casitas diferentes que tengo, si quieren copiar estas solamente tienen que pausar el video. Y si gusta las puedes adornar de esta manera como yo hice aquí, simplemente ponlas en diferentes partes de tu casa para adornarlo, aquí yo lo puse al ladito de estos árboles de navidad bonitos. Otra forma de hacerlo es agarrar tus casitas y cortar varios pedazos de listón. Pueden ser largos de la misma medida o más cortitos y ya después los vas a pegar por la parte de atrás para después terminar con un diseño como este. Aquí yo los colgué y se ve súper bonito. Los tengo arriba de una ventana, abajo de esta cosa verde, que por favor díganme cómo se llama... Y para nuestro siguiente diseño vamos a hacer unas esferitas de cartón que se ven súper bonitas, igual parecen galletas. Aquí lo único que necesitas es cartón en cuadritos, igual depende de tus esferas es lo grande que los vas a cortar. Y siguiendo la técnica del adorno que acabamos de hacer, vas a trazar con un lápiz tus diseños si gustas y después los vas a marcar con tu gis, tu pluma o con tu pintura acrílica. Recuerda de que puedes hacerlo del tamaño que tú quieras, te puedes poner muy creativo y puedes hacer otros tipos de adornos que te llamen más la atención. Si tienes hijos, puedes decirles que te ayuden para que también ellos tengan una parte muy importante en esta Navidad. Y bueno, este, lo siguiente que vas a hacer es Vas a recortar tus esferas muy cuidadosamente Esto es a veces es un poquito difícil Así que asegúrate de que tus tijeras estén muy filosas Porque luego vas a batallar como yo Y ya que hayas hecho esto, voy a perforar mis esferas para después ponerle un hilito. Aquí yo usé una perforadora de esos que hacen hoyitos en las hojas de papel. Recuerda que puedes usar colores diferentes. No tiene que ser blanco. Puedes usar el color que más te llame la atención o algo más bonito como el verde, como el rojo y así. Y lo único que te queda es colgarlas en donde más quieras. Obviamente yo las puse en estos arbolitos porque se ven muy bonitos, parecen galletas de jengibre. Y la verdad que me gustaron muchísimo cómo se ven. Para nuestro siguiente diseño vamos a hacer estos monitos de nieve que me súper, súper encantaron. La verdad que están súper preciosos. Y este me los quiero comer, pero pues no son galletas, son cartón. Y lo único que tienes que hacer para esto es hacer tu monito de nieve. Hice un template, que no sé cómo se llama en español, disculpen. Pero hice un circulito aquí y aquí marqué mi monito. Lo... Lo doblé a la mitad para que me quedara más parejito y que creen? Me quedó la primera, así que hurra. Y luego ya que tengas tu figurita lo que vas a hacer es trazarla en tu pedazo de cartón. Recuerda de usar el cartón más parejito que tengas. Lo vas a colorear. Lo vas a recortar, y así de fácil es todo lo que tienes que hacer. Ahora, como yo quise colgarlos, este, agarré un pedazo de hilo y más o menos me di qué tanto espacio quiero entre cada monito. Así que les pegué en la parte de la cabeza por la parte de atrás con poquito silicón. Les di un espacio casi chiquitito para que colgaran y se vieran súper bonitas. No es necesario colorearlo por la parte de atrás, pero vean qué bonito se ven. Igual pueden hacer esferitas como el adorno pasado y también eso se va a ver muy bonito. Se los juro que este DIY les va a encantar, hasta a mi esposo le encantó. Para nuestro siguiente y último diseño les voy a enseñar cómo hacer esta casita hermosa, me súper encanta. Este Vas a necesitar pedazos de cartón. Denle pausa en esta parte para que vean las medidas que yo utilicé. Y como nuestro primer adorno, aquí lo que hice fue este, trazar mi techo. Asegurándome de que quede de la misma medida que la parte de la pared del otro lado de la casita espero que estas imágenes uh, me haga explicar como pueden ver aquí tienen el mismo tamaño donde empieza el triangulito y ahora hay que empezar a decorar nuestra casita recuerdan de que pueden usar este pincel gis y pintura acrílica blanca o del color que más gusten empiezo a hacer los diseñitos que más te gusten Y ahora lo diferente de esta casita a la otra es de que aquí voy a recortar algunas ventanas y una de las puertas muy cuidadosamente con mis tijeras y así es como te tienen que quedar. Ahora vamos a hacer la parte del techo. Simplemente voy a hacer estas curvitas como si fueran nieve y voy a hacerla del otro lado también. Le voy a poner el margen para que se vea más padre la casita. Después voy a agarrar papel, creo que se llama papel celofán, creo que también hay un papel que se llama papel cebolla. Pero en fin, es como medio transparente. Aquí voy a cortar un rectangulito y lo voy a pegar por la parte de atrás de todos los pedazos que corté de las ventanas y las puertas. Y ya que tengas esto, vas a pegar tu casita. Ten mucho cuidado con el silicón porque quema y a veces eso duele. Ahora para que se les haga más fácil este siguiente paso, esta es la forma en cómo pegué mi casita. Le puse silicón en uno de los lados de la casa, de la parte más grandecita y le puse el pedazo de pared lateral y después le pegué la otra parte de la casa grande y otra vez el lado lateral de la casa. Y al final le pegué... En esta esquinita usé mi dedo gordo para detener la casa para que no se me vaya a destruir. Y después así es como te tiene que quedar. Y por último voy a pegar mi techo. Y básicamente, chicos, eso es todo por esta casita, le pueden poner unas velitas, de esas que son de batería, no vayan a usar una de verdad porque se va a quemar y luego se va a incendiar su casa y luego me van a echar la culpa. Ay no, bueno, sí, ay no, pero en fin, chicos, este usen una lamparita o algo que dure bastantito tiempo. este Y eso es todo por este diseño, la verdad que se ve muy bonito, puedes hacer varias de diferentes tamaños y se va a ver muy padre. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero les haya inspirado este video para hacer sus propios adornos navideños de este año. No se les olvide suscribirse y ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho chicos y nos vemos en la próxima.